Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal Leo Art Dragons. Hoy vamos a hacer un dibujo sobre un nuevo anime que están lanzando en la plataforma Netflix. Este anime es basado en un videojuego llamado Dragon's Dogma y es la historia de Ethan, un guerrero quien pierde su familia a raíz del ataque de un dragón. Este al eh, darse cuenta que su esposa y su hijo han muerto, decide vengarse y eh, jura eh, alcanzar este dragón cueste lo que cueste. Él, en compañía de una peona o una escudera, se dan a la tarea de eh, buscar a este animal y tratar de asesinarlo. Es una historia muy interesante basada en venganza más anime, más dragones, pues bueno los invito a que la veamos y a que disfrutemos aunque la animación es muy 2D, muy eh, clásica la historia tiene una excelente trama y esto hará que muchos espectadores nos peguemos a esta nueva serie con su nueva temporada. Bien amigos, no olviden suscribirse. Aquí les dejo el primer dibujo que he hecho sobre esta serie. Vamos a hacer muchos más y espero que lo disfruten. Bye bye amigos. Ah, ah, no olvide suscribirse, dejar su like, comentar, decir cómo les pareció este dibujo y este video. Y espero que la pasen muy pero muy bien. Un fuerte abrazo.